¿Qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de El Defensor Social. Abigail Zuleta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos encontramos en el sector norte, en eh, proximidades de lo que es la Universidad Pública del Atrio, concretamente, de, de, de la UPEA, nos Así es, eh, ¿cómo están amigos? Muy buenos días. Bueno, para mí un gusto estar en este lugar, toda vez sé de que es mi segunda casa, es el lugar donde me ha acogido ya casi 10 años. Eh, Gracias a Dios trabajo aquí como docente. Bueno, eh, estudiaste en la Universidad de la Unsa sí, Y acá, social. como decían? Comunicación Social en la Universidad Mayor de San Andrés y terminé mi carrera de Derecho aquí en la Universidad Pública del Alto. Con mucho y, orgullo. Ah, miren, a ver, comunicadora y además, bueno, pues abogada, ¿no? En, en, en este tema. Qué bien, es un panorama... ...muy bello el que se ve por este lado... ...hay un movimiento impresionante a nivel de estudiantes... ...ojalá esto continúe de, de esta manera también... ...me refiero que mucho, antes teníamos las limitaciones de la pandemia... ...que limitaban mucho el accionar... ...y ahora claro con el sol primaveral, etcétera... ...a diferencia del comentario que hicimos la semana pasada... ...el panorama <risa> cambia por supuesto... ...por completo, la anterior semana estaba nublado, hacía frío... ...ahora está bastante soleado, muy agradable el clima... ...por supuesto en plena primavera, ¿no? Bueno... Algunos temas que iremos abordando en la presente jornada, pero a propósito de aquello recientemente, y me permite dar paso también como adelanto, a lo que será esta famosa ley de inversiones financieras, ¿no? Eh, antes la famosa ley de investigación de fortunas, eh, en fin, hay tantas cosas que muchas veces las plantea y a la hora de la verdad eh, no son implementadas. ¿no? ¿Cuántos han entrado a la cárcel por, este, por un tema de... Eh, fortunas eh, provenientes de, eh, no sé, pues del, del dolo, de temas eh, delictivos, no sé, hay, hay mucha tela por cortar. Y ahora se ha abierto polémica precisamente por, estas, eh, por estos temas que tienen que ver con la investigación particular del dinerito que cada uno puede tener. Posiciones a favor y en contra, que van a hacer análisis también en el programa. Así es. Eh, bueno, con relación a este tema creo que es importante que todos nos informemos. Es importante que todos leamos lo eh, beneficioso que puede tener esta, esta normativa, pero también cuáles podrían ser los riesgos para cada uno de nosotros. Creo que es una norma que todavía eh, tiene mucho tel mucha tela que cortar pero no debemos des desatender, eh, estar eh, bueno, no estar alertas, ¿no? Tenemos que estar alertas respecto a esto porque es algo que nos va a involucrar directa o indirectamente. Creo que el tema de la lectura, eh, estimados eh, amigos, es muy importante. Tenemos necesariamente que estar informados y saber hacia dónde va este, este tipo de normativa y veamos a continuación, tal vez más adelante, hacer un análisis mucho más profundo respecto a este tema, ¿no? Bueno, precisamente en este tema, eh, Juan Carlos Valencia tiene una entrevista en relación a quienes eh, son contrarios a la aprobación de esta norma. Veamos. Para analizar un poquito esta ley, para preguntar cómo está perjudicando a la gente, estamos con la presencia del Pastor Luis Aruquipa, quien nos va a poder explicar un poquito cómo podría afectar o qué significa esta ley para ustedes y para la sociedad en pleno. Muy buenos días, les habla el Pastor Luis Quipa, Presidente del Consejo Nacional Cristiano de las Iglesias Evangélicas de Bolivia. Evidentemente, el proyecto de ley de legitimación de ganancias, el proyecto de ley número 218, en su artículo 18 establece que tienen el deber de remitir información a solos requerimiento de la UIF, las, unidad, las personas que se dedican a universidades y colegios No iglesias, nos estás está refiriendo a pastores y curas. ¿Y en qué nos afecta esto? Nos dirán, pero la iglesia, ¿en qué? Este proyecto de ley claramente sanciona el derecho al culto y nuevamente nos tratan como terroristas ya de que hemos visto en el anterior artículo 88 del Código del Sistema Penal, nos trataban como tratantes de blancas, como tesoristas. Hoy, nuevamente, el proyecto de ley 218, artículo 18, raro que el 8 esté ahí, judicializa el secreto confesional, al considerar a los pastores como agentes informantes de la UIF, la Unidad de Investigación Financiera, como si nosotros fuéramos agentes de inteligencia. La retroactividad de la sanción de todas las personas investigadas hasta 10 años atrás. ¿Qué quiere decir? Que si me investigan, me van a hacer decir de 10 años atrás, la CONAL el Consejo Nacional de Lucha contra las Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo se convierte en una instancia política que señala a quién a quienes deben ingresar en las listas negras del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el CONAL al ser una instancia política está conformada por el Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia Ministerio de Gobierno, Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Procuraduría Estado y Fiscalía y la cabeza de esto es el Ministerio de finanzas. Imagínense, autoriza a la unidad de investigación finistaria la confiscación de bienes inmuebles e inmuebles de cualquier persona investigada, o sea, cualquiera que sea contra el gobierno o hable o saque su cabeza, sería como una guillotina que lo cortarían. Autoriza la revelación de secreto bancario. Hoy ya no vamos a poder depositar a los bancos, sino bajo el colchón. Autoriza la investigación de ingresos de activos adquiridos de forma directa o indirecta. O sea, qué eso quiere decir que si está a mi nombre o al nombre de mis hijos. Destringe el derecho a la propiedad privada. Nosotros nacemos con tres derechos inalienables. Desde que nacemos, nacemos con el derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad. Hoy nos quieren quitar ese derecho a la propiedad que tenemos. Destringe el debido proceso al iniciarse procesos paralelos al poder judicial. ¿Qué quiere decir? Que el... Con él ya se convierte en un suprapoder, donde sus decisiones son, son vinculantes, o sea que van vinculantes a los procesos judiciales que tuviéramos, el ingreso a bienes puede realizarse incluso sin proceso judicial, sin orden judicial, lo que quiere decir que el Ministerio de Defensa va a poder meter soldados va a poder meter militares a las casas, negocios, iglesias, o sea cualquiera que sea contrario a lo que de la ideología del gobierno, nos van a poder intervenir. La CONAL se convierte en un, en un ente investigador y sancionador de ejecución inmediata de sus resoluciones, siendo la misma paralela al órgano judicial. Se está gestando un nuevo país. Lo que estamos queriendo decir, dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, se está gestando un otro poder, un, un nuevo gobierno, un nuevo Estado que sería a la cabeza del CONAL. Al estar gestando un nuevo país con ministros, con superpoderes y una unidad policial propia para luchar contra las ganancias, o sea, la policía está exenta de estos. Si el CONAL decide que una ley no se adecua a las políticas de ganancias ilícitas, pueden cambiar las leyes y no están sujetos a control constitucional. Ojo, ellos no van a remitir un informe a la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, porque sus decisiones son de carácter vinculante y cumplimiento obligatorio. Estas leyes guillotina que sacan, que nos cercenan la cabeza a la democracia, cualquier líder, cualquier líder de oposición que quiera sacar su cabeza, los cercenan la cabeza, en especial si son diseñadas con saña para destruir las libertades y derechos, solo son perversos instrumentos en manos de furibundos y ciegos fanáticos, ya sean de izquierda o de derecha, esta ley al, estel, al estilo de Caín Yabel abre las puertas a odios, envidias y sencillas personales, los informantes encubiertos y protegidos no dudarán en denunciar a su propia madre por uno pesos, si la madre no piensa como sus perseguidores, será perseguida atropellando sus derechos y sin defensa será ejecutada, la ley de Caín y Abel la ley guillotina, la ley del odio, por inconstitucionalidad envilece y pues por esa razón que como iglesias las rechazamos muy bien, no solamente es el único sector como ustedes en la iglesia, hay muchos sectores también que están rechazando esto, este proyecto de ley, porque hasta ahora solamente es un proyecto de ley. La gente va a salir a las calles, manifiestan muchas organizaciones sociales. ¿Qué es lo que le diría a la población entera en relación a este tema? La palabra nos dice claramente, por falta de conocimiento, perece su pueblo. Infórmense, nosotros tenemos una copia de la ley, del proyecto de ley, donde claramente lo hemos analizado no solamente con nosotros, sino con nuestros asesores jurídicos, lo hemos presentado ante los pastores a nivel nacional, ya tienen pleno conocimiento, más de 10 sectores entre médicos pro, la, el colegio de profesionales entre gremiales, transportistas estamos hablando que hoy se está levantando esto como un nuevo código del sistema penal, o sea esto puede ser la caída ...o el mantenimiento del presidente, del gobierno de turno... ...podemos crear leyes que estén a favor o en contra de la población... ...hoy esta ley está en contra de la población... ...está en contra del 99% de la población... ...ya de que los únicos exentos de, de esto serían los narcococaleros ...o sea, todo narcotraficante está exento... ...pero nosotros, los que día a día trabajamos... ...los que su, con el sudor de nuestra frente ganamos... ...y si nos compramos un bien inmueble... ...si fuera hace 10 años, tuviera usted tres inmuebles... ...y hoy solamente tiene uno... Le van a investigar dónde está el dinero de los otros inmuebles. O sea, es muy peligrosa esta, esta ley. Esta ley guillotina estaría cercenando nuestros derechos casi el 80% de la población boliviana está en desacuerdo en ese tema eh, curiosamente no están metidos eh, los cocaleros, no están eh, los militares los diputados y algunas ex autoridades del gobierno como expresidentes. Evidentemente no, por eso justamente no, estas leyes están hechas a medida de los gobernantes de turno a medida del poder político de turno. Lamentamos que la población en este momento esté siendo tan callada. Cuando entramos a un no importismo, luego cuando ya están violando nuestros derechos, queremos salir a protestar, así como lo están haciendo en estos momentos con los cocaleros, están violando sus derechos, una casa que han comprado con sus con su propio dinero no ha sido donado por el gobierno, no ha sido donado por ningún ministerio, ha sido comprado. hoy están violentando esos derechos no están respetando el derecho a la libertad de expresión. no están respetando el derecho a la propiedad privada, hoy si estamos viendo la vulneración de unos derechos no soy cocalero, no me interesa, pero un día te va a tocar a ti, y quién va a sacar cara por ti, hoy por eso nosotros a la cabeza de los gremiales y a la cabeza de la iglesia evangélica, hoy estamos levantando nuestra voz, somos la voz de aquellos que no tienen voz, somos más de 13 millones de habitantes en Bolivia que estamos rechazando esta ley, no puede una, una minoría imponernos a una gran mayoría sus derechos, sus, hoy, hoy nos quieren imponer estas leyes, Las, la ley de derechos humanos a nivel internacional y nacional es horizontal, no es vertical, una minoría no puede imponernos estas leyes, por eso es que nosotros estamos rechazando esta ley que claramente vulnera nuestros derechos constitucionales. Muchísimas gracias. También tenemos un representante de las gremiales en la ciudad del Alto, don Antonio Chinani. ¿Cómo? ¿Qué opinan ustedes de esta ley? hoy en día nosotros estamos muy preocupados la familia gremial ya que sabemos que en, a nivel nacional somos informales el 80%, el 80 y a la vez no facturamos no cuando dicen que a simple denuncia eh, de un vecino como ha dicho el señor Zenán Cabeza en un medio de prensa a simple denuncia van a ser investigados sin pedir eh, permiso a la, a la fiscalía ni al juez directo nos van a allanar y eso es la preocupación ya que cada comerciante, dirigente los gremiales salen a vender desde las 5 de la mañana, tienen conocimiento, van a a hacer verduras de las Rodríguez, o salen a vender quinoa, hay distintas actividades que hacemos, pero como no facturamos, automáticamente nos van a querer decir que es ganancias ilícitas, porque sabemos que el tema de, del gobierno nos van a querer fiscalizar. Demuestre cómo. Nosotros vamos a decir que hemos trabajado de 5 a 8 de la noche o a 10 de la noche, pero demuestre. Aquí no hay documentos, ya nos van a quitar nuestros muebles, nos van a quitar nuestras movilidades, van a quitar todo lo que tenemos, incluso van a tener que entrar a nuestros depósitos, ya que sabemos que la mayoría de la ciudad del Alto, el 80%, venden la 16 de julio y todos. Guardar nuestra mercadería en esos depósitos y día jueves, si lo ven, exponemos y lo volvemos a guardar y nos van a fiscalizar. De esa manera, hoy en día estamos los gremiales muy preocupados y anunciamos una marcha para el 8 de, 8 de octubre donde va a ser masiva y a nivel nacional, con bloqueos de caminos, ya se ha tocado en un ampliado nacional, donde ya sí o sí se va a ir. Pero previo antes, cuatro días antes, se van a entrar 30 compañeras en huelga de hambre para que de una vez eh, los echasen rotundamente. Hoy en día los gremiales lo que pedimos no es modificación nada, sino el retiro de una vez de esa ley, porque está en contra de la población de, de toda Bolivia. ¿Han podido socializar con algunos otros sectores eh, en relación a este tema para que tengan una movilización conjunta con solo objetivo de poder... Eh dejar sin efecto esta ley? Evidentemente, gracias a Dios, ¿no? Eh, tenemos conocimiento con distintos sectores hasta los cocaleros, ya estamos uniéndonos, colegio médico, hay varios sectores, panificadores mismo el de Malía va a estar presente, transportistas, todo el pueblo en general, nos estamos empezando a articular porque esta ley va en contra de todos, es especialmente de los transportistas, cuando dicen que si ven otra movilidad más que se si compra esa casa, lo van a investigar, a simple denuncia del vecino nomás, o sea, es una, una preocupación muy grande para toda la población en general. Bueno. Amigos, ustedes han escuchado. Es una ley, el proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas está dando mucho, pero mucho que hablar. Nosotros vamos a continuar haciendo seguimiento con otros sectores importantes en la Ciudad del Alto, en el departamento y en Bolivia con ese tema. Con eso continuamos con el Defensor Social. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas.